Hola, muchísimas gracias José Luis, Beatriz y Ángel. Eh, me ha encantado la, las, todas las presentaciones y bueno, os quería felicitar también y por los 100 años de la Junta. Realmente el logo es una belleza y, y me alegro mucho de poder estar aquí. Eh, con el trabajo diario, es verdad que, que sois muy conocidos en los museos, pero... Eh, te quería preguntar, desde que estamos con Internet y se mandan los catálogos online, realmente no se está cumpliendo el plazo ni de cuatro semanas ni de cuatro días para la información de las piezas, eh, para adquisición, y realmente es que no está dando tiempo casi ni, ni a ver los catálogos. Y se está, ¿sabes? Yo, a mí me preocupa bastante... Eh, si el ministerio se, se está muy desbordado, pero también que es una manera de cómo se podría proteger el patrimonio. Y luego, eh, bueno, un poco de ese tema de, ¿sabes que si la ley te está estableciendo cuatro semanas es por algo? Porque realmente la información del día anterior… Me parece muy complicada para vosotros y para los museos también. Gracias, Ana. Eh, efectivamente, eh, la ley dice lo que dice, son cuatro semanas, entre cuatro y seis semanas. Eh, es verdad que ha habido algunos eh, excesos por parte de algunas salas donde no han comunicado eh, con la suficiente antelación. Eh, se les ha llamado la atención, por supuesto, y estamos detrás de ellos para que esto no vuelva... a a suceder evidentemente no es lo habitual sí que es verdad que, que evidentemente eh, ni siquiera ellos tienen eh, ese tiempo no porque hay que entender un poco que las reglas del mercado han cambiado no han pasado 37 años desde la promulgación de la ley eh, todo el tema de las subastas online por supuesto no estaba eh, contemplado ni por asomo en el año 85 y, y bueno pues eh, la realidad ahora es la que es con todo bueno pues eh, por supuesto que se les ha llamado la atención a varias salas de subastas últimamente en relación con este asunto para tratar de evitar precisamente esto eh, hay que decir que a veces no se llega con toda la celeridad que se podría pero en general en términos generales eh, se atiende todas las, las peticiones eh, y quizás alguna subasta online que hemos tenido recientemente ha, ha habido algún problema y tú lo conoces bien Ana o sea que no no pero bueno eh, el Ministerio está muy encima y muy detrás de evitar esto, ¿no? que, que, que todos los catálogos se notifiquen con la antelación al menos suficiente como para poder reaccionar y poder eh, llevar a cabo eh, pues, eh, los ejercicios de derecho de tanteo que correspondan a la Administración. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Muy buenos días, eh, enhorabuena a los ponentes de la mañana, a los organizadores. Eh, la felicitación del Museo del Prado, que esta mañana creo que soy... Eh, bueno, sí, hay otra representante conmigo en la sala, pero eh, estamos eh, algunos de vuestros compañeros del Prado eh, gustosamente eh, con vosotros en este acto. Eh, la felicitación eh, por parte de nuestra dirección. Y querría lanzaros una pequeña pregunta que posiblemente desde vuestras específicas responsabilidades cada uno puede dar eh, su punto de vista. Y tiene que ver con delitos prescritos. Eh, querría preguntaros específicamente qué pasa con los movimientos patrimoniales que hubo en España en torno a la guerra civil. Eh, ya evidentemente eh, parece que damos, no solo España, sino muchas naciones europeas por perdido lo que salió en época napoleónica, el tiempo transcurrido y los posteriores tratados así parecen ya cerrarlo de forma definitiva, pero ¿qué ocurre con ese patrimonio que de forma ilícita salió de España durante la guerra civil y del que todavía a veces pues, tenemos alguna puntual noticia? ¿Es, podríamos decir, todavía objeto de expedientes abiertos? ¿Son eh, delitos patrimoniales prescritos? Eh, creo que podría ser útil saber algo al respecto. Eh, gracias, David. Bueno, de, te diría que depende de, del tipo de bien y de dónde haya salido. Eh, algunos han prescrito y otros quizás no. no, no. Eh, depende del momento y depende de la titularidad de los bienes también. Si es una titularidad pública, eh, la ley del tesoro artístico ya establecía bueno, pues eh, determinadas... Eh, prerrogativas en el sentido de para, en favor de la Administración, porque estaba recon, reconocida la imprescriptibilidad de los bienes. Entonces, bueno, depende. Ahí te diría que de, hay que estar al caso concreto de cada bien y de dónde ha salido, si es titularidad pública, si no lo es, eh, y ahí ya pues, eh, se debe de analizar con detalle. También eh, hay que tener en cuenta que no es nada fácil eh, determinar en qué momento exacto eh, se ha producido la salida de bienes del país. Y eso también es una clave importante. Eh, el año en concreto, es antes de la ley del año 85, en este caso o que tú planteas, por supuesto que serían eh, ese tipo, depende eh, no está hay ciertos vacíos eh, a veces y el asunto la pregunta no, no es fácil de responder, la verdad, porque bueno, tú que conoces bien un poco todo este asunto que hay detrás eh, a veces eh, el Estado no puede demostrar eh, con la suficiente claridad eh, cuándo y cómo han salido esos bienes ¿no? Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Eh, hola. Bueno, en primer lugar, enhorabuena por este seminario, que es muy interesante. Y también daros las gracias de nuevo por la magnífica labor que hacéis para todas las instituciones públicas españolas. Entonces, un poco al hilo de, de la, del planteamiento del problema de los, de los catálogos online… Sería posible ejercer el derecho de retracto? Eh, bueno, como sabes bien, eh, Elena, es decir, nunca se ha llevado a cabo el, el retracto, es decir, ya, por, pero por, eh, por eso mismo. Pero es verdad que ahora mismo, eh, eh, también contesto un poco a Ana, es decir, desde nuestro departamento estamos. Eh, intentando movernos con la máxima rapidez, agilidad y solicitando a las salas de subasta que hagan una eh, notificación en tiempo y forma para que nosotros podamos actuar y poder tener el tiempo suficiente para poder estudiar esos catálogos o que los expertos estudien esos catálogos y poder estudiarlos en la junta de calificación. Pero sí que es verdad que eh, está siendo muy difícil porque, como os decía, están incorporando lotes hasta el último día de la subasta. Eh, eh, retrato nunca se ha llevado a cabo, pero que, que se va a poder llevar a cabo, en algún momento vamos a tener que hacerlo, porque alguna pieza importante va a salir subastada y no vamos a tener conocimiento de ella. Si no se tuviera conocimiento, por supuesto que podría llegar a ejercitarse. No es, una medida, no es lo habitual, eh, pero supone un tirón de orejas, digamos, a quien está haciendo las cosas mal, pero llegado el caso, si la pieza así lo requiere, por supuesto que podría, podría ejercitarse. Eh, ¿Sabes qué pasa? Bueno, también, eh, eh, al hilo de lo que estás contando, eh, muchas de las piezas eh, que salen en subasta, eh, si luego van a salir fuera de España, es decir, en la Administración en ese caso tenemos dos derechos preferentes, es decir, que sobre una misma pieza tenemos el derecho de tanteo en subasta y luego, en caso de que vaya fuera del territorio nacional, tenemos lo que es la oferta de venta irrevocable. Eh, nos ha pasado es decir y, y que eh, una misma pieza que a lo mejor no hemos podido asistir por, por falta de presupuesto luego han pedido permiso de, de exportación y, y, a, y aunque no es lo habitual, nada habitual, eh, se ha podido ejercitar la oferta de venta irrevocable cuando han pedido permiso de exportación. No sé si te Muchas contesta, gracias. pero. Tenemos otra pregunta. Y buenas tardes. Bueno, yo me presento para aquellos que estén online. Soy Trinidad Nogales, vocal de la Junta de Calificación y directora del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. Me hago eco del sentir general, eh, de felicitación por la organización del seminario y por las ponencias que acabáis de presentar. Yo más que pregunta es ratificarme en algo sobre lo que vengo luchando muchos años con escaso éxito, que es reivindicar el papel de la investigación en los museos. Porque se ha perdido en buena, en buena medida eh, una parte importantísima que es que el conservador eh, sea experto y conocedor en las colecciones, que custodia, que atesora y que debe dirigir. y lógicamente, eh, sin ese conocimiento, eh, a veces es muy difícil el que un centro sepa eh, qué fondos necesita incrementar, cuáles son las lagunas que tienen su discurso expositivo, incluso cuál es la parte que sería necesaria eh, complementar ¿no? a la hora de, de enriquecer sus colecciones. Por eso creo que sin que sea excluyente eh, el, el aspecto de gestión, el cuerpo de conservadores de museos que se ha convertido en un cuerpo de TAC de segunda clase, porque no somos como los TAC, somos de segunda clase, todo hay que decirlo, eh, ha perdido en buena medida ese eh, aspecto de formación científica, sobre todo a los técnicos que están dedicados al, al análisis de las colecciones, que es un pilar fundamental en nuestras instituciones y que los que tenemos la responsabilidad ahora en algunos centros vemos que se produce con mucha dificultad el relevo generacional, en patrimonio nacional, en muchos centros, en torno a la especialización de nuestras colecciones y esos posibles futuros miembros de la Junta, que son los responsables nada menos y nada más que de la adquisición del patrimonio español. Eh, pues completamente de acuerdo, Trini, con lo que planteas. Efectivamente, tú conoces bien el tema, ya conocemos... Los que hemos sido opositores, y aquí hay, creo que hay unos cuantos en la sala, tu artículo en relación a la investigación en el museo. Eh, eh, comparto plenamente tu postura. Es, es así, no es fundamental. ¿no? Es verdad que en los últimos años la profesión del conservador ha ido muchas veces por otros derroteros también, ¿no? hacia la difusión, hacia muchos otros aspectos que en los orígenes del cuerpo no estaban o no, no se planteaban. ¿no? Eh, pero es completamente necesaria. Completamente necesaria. Y, y esa labor es fundamental. Con esto no quiere decir, ni muchísimo menos, que no haya grandísimos especialistas en todos los museos eh, en relación con esto... ...pero es una problemática la que planteas que desde luego... ...pues eh, comparto la, contigo la, la importancia que se le debe dar a, a la investigación... ...en el museo completamente. Muchas gracias. Tenemos una pregunta online. En museos de gestión transferida la solicitud para que se ejerza el derecho de tanteo... ...se manda al Ministerio de Cultura y Deporte, a la Consejería de Cultura... ...de la Comunidad Autónoma o a ambas administraciones... Pues eh, lo primero va a depender, eh, va a depender de eh, la comunidad autónoma, cómo tengan distribuidas el organigrama suyo. Es decir, eh, cada comunidad autónoma tiene un organigrama, hay, eh, hay museos donde directamente nos pueden mandar eh, museos de comunidades autónomas, nos pueden mandar la solicitud, pero luego eh, hay otras comunidades autónomas donde tienen distribuidas en el que tienen que mandarlo a la consejería y la consejería nos lo mandan a, a nosotros. Es decir, es verdad que ahora actualmente nosotros tenemos tanto eh, comunicación con las eh, consejerías de patrimonio histórico de las eh, comunidades autónomas y también tenemos mucha relación con los propios eh, museos. Y en ese caso, pues ellos, es decir, eh, nos, eh, nos llega por ambos lados o se manda a la consejería, la consejería nos lo manda a nosotros. Es decir, es verdad que hay una comunicación muy fluida. ...con casi todas las eh, con todas las comunidades autónomas... ...y en el caso de que tengan interés en el ejercicio del derecho... ...tanto en no a subasta... Eh, ...siempre nos, nos llega y, y no hay ningún problema. Sí, muy buenas. Complementando precisamente lo que os acaban de preguntar... Eh, ...¿tiene la Junta algún papel... ...o pudiera tenerlo... ...a la hora de valoración de mm, adquisiciones... ...por museos de, no de titularidad estatal... ...aunque sea por vía convencional y en eh, pago de, de, en, en especie de tributos cedidos a las comunidades autónomas? Eh, ¿Os lo piden informe o no lo piden? ¿O hay alguna instrucción o homogeneización para las valoraciones, por lo menos? Es que ahí entra ahí entra la normativa de cada comunidad autónoma. Es decir, en, en la, el desarrollo de las normativas de patrimonio histórico de cada comunidad autónoma eh, por lo menos en, en la teoría se crearon unos órganos análogos a, los, a la Junta de Calificación. En algunos se siguen reuniendo y siguen estudiando las posibles aceptaciones de esas daciones para los impuestos que ellos tienen transferidos. Y en el caso, eso en el caso de las adquisiciones, en el caso de las adquisiciones, si se reúnen, eh, se deberían de reunir también para sus posibles adquisiciones. Y la ley, la ley que te he dicho de oferta de venta directa, es aplicable a todas las instituciones públicas. Es decir, y también eh, afecta a las eh, autonómicas. El que ellos, eh, por desconocimiento, no, no haya, no tengan junta, si no tienen, si no tienen un órgano similar al nuestro, nos pueden solicitar a la Junta de Calificación el que estudien esos expedientes para nosotros eh, su aprobación. Hola, respecto suena respecto a la solicitud de derecho de tanteo, los siete días hábiles que has comentado. ¿Eso permite hacer un informe posterior a la realización de la subasta? Es decir, la ley señala, ¿no? ¿Sí? la ley señala que son siete días hábiles para comunicación a la sala subastadora y dos meses para la formalización de la orden ministerial. Es decir, eh, nosotros tenemos como un acuerdo eh, con todas las salas de subasta eh, para eh, comunicarle el derecho de tanteo en el mismo momento de la subasta. Date cuenta que tú, si te presentas siete días después en una sala de subastas de un lote que se ha vendido hace una semana, seguramente que esa pieza ya esté pagada y en el domicilio del en el domicilio del nuevo propietario. Es decir. Eh, eh, hay un acuerdo para que nosotros nos presentemos, eh, o por teléfono o presencialmente, para el ejercicio de derecho de tanteo el mismo día de la subasta, en el momento en el que se subasta como el resto de personas que están eh, pujando. Si dos comunidades autónomas quieren ejercer el derecho de tanteo sobre una misma pieza, ¿a cuál se adjudica? Bueno, yo creo que esa pregunta ya la contestó el propio José Luis en su exposición. Eh, la, la ley marca ¿no? que si va a un museo, archivo o biblioteca de titularidad estatal, eh, tiene preferencia... Eh, ¿Qué pasa si hay dos museos, archivos, bibliotecas, de titularidad estatal que quede la misma pieza? Ahí es llegar a un acuerdo para ver cuál es el destino más adecuado según el tipo de bien y según las colecciones de esa institución. Ya sería hablarlo y llegar a un acuerdo entre las administraciones y no es un supuesto que se dé habitualmente ni muchísimo menos ¿eh? no es habitual, no. No. Eh, Muchas gracias por las ponencias eh, quisiera preguntar entre todos los casos que han expuesto tanto de importación como de exportación, ¿qué consejo darían para galerías jóvenes o jóvenes artistas que quieran mover su obra y eh, de casos concurrentes que digamos errores como de novatos o algo así que, que se vayan encontrando pero que al final del día sean, sean recurrentes ¿Te refieres al hecho de querer sacar pieza al extranjero? Sí. Bueno, pues en el caso de las galerías contemporáneas es muy sencillo, porque según la ley no necesitáis permiso de exportación, porque son obras que tienen, obviamente, menos de 100 años, o sea que no hay ningún problema. Y ya pues tendríais que ver en el supuesto de entre que lo quisiera llevar a un tercer país si estuviera ahí rondando los 50 años de antigüedad, que probablemente no. Entonces, en, el, en ese sentido, las galerías y todo, bueno, pues los, los que se dedican al comercio del arte contemporáneo, la parte de pedir permisos de exportación al Ministerio de Cultura es un trámite que no tenéis que hacer. ¿De acuerdo? Lo que sí que os recomendamos para evitar problemas en aduanas, porque... Eh, claro, la gente que, que está trabajando en aduanas de la agencia tributaria, pues ellos entienden de impuestos, de movimiento de mercancías pero no conocen, no tienen por qué tener conocimiento del, del valor de, del mercado del arte y de la historia del arte en sí y cuando llegan determinado tipo de nombres, de artistas que hay detrás de esas piezas, sobre todo valoraciones altas es cierto pues que, que tienen reticencias a la hora de hacer el despacho y hacer el levante de esa mercancía, entonces os recomendamos si no lleváis permiso de exportación, porque obviamente no lo necesitáis, que llevéis una declaración responsable diciendo que esos bienes, según la legislación vigente en materia de exportación de bienes culturales, no necesitan ningún tipo de permiso o certificado por parte del Ministerio de Cultura y Deportes. Y así, pues, os evitáis también el tener problemas y que os bloqueen las mercancías en, a la hora de hacer el despacho aduanero. Gracias. <risa> Perdón. No, es que es una duda que siempre tengo que debe ser por desconocimiento personal, ¿qué comunidades autónomas tienen órganos similares a la Junta? Porque es que yo no me aclaro muy bien. Y luego, una segunda pregunta, eh, en el caso m, de los permisos de exportación de esas comunidades autónomas, ¿lo tendrían que solicitar a esa Junta de la Comunidad Autónoma? Cataluña. Y luego, ¿la Junta respeta las decisiones de esos órganos? Bueno, me odia. Ahora me odio. Eh, con respecto a, a, a las juntas establecidas por las diferentes comunidades autónomas, son muchas las leyes de patrimonio de las diferentes comunidades que, que tienen que crearon una junta de calificación. Otra cosa es que funcione realmente porque algunas la han previsto y no la han desarrollado. Eh, la más activa, sin duda, es Cataluña, ¿no? que eh, sí que tiene su, su junta. Eh, se reúne normalmente con un calendario eh, unos pocos días antes que la estatal y hay comunicación eh, de... Eh, de las decisiones que ellos toman para que el Estado también tenga conocimiento de lo que hacen. Eh, pero eso no quiere decir la competencia al final de la exportación es una competencia exclusiva del Estado. La, la salida del territorio nacional corresponde al Estado, la salida del territorio de la comunidad autónoma correspondería a la, a la comunidad autónoma que tenga desarrolladas competencias en relación con, con la exportación de bienes de su territorio, pero no del territorio nacional. Y luego, pues en relación con, con la de Cataluña, a lo mejor vea tú que trabajas a diario sí. con ellos pues, más, eh, todos sí, lo hacemos, sí. pero... Es cierto que a ver, hay varias comunidades autónomas que recogido en sus respectivas leyes sí que lo tienen, como es el caso, por ejemplo, de Galicia, Castilla y León, Asturias, Murcia, Andalucía y Cataluña, por supuesto. Pero desarrollado orgánicamente, como tal y en activo, únicamente lo tiene, afortunadamente, Cataluña. Digo afortunadamente porque, claro, tenéis que, os hay que tener en cuenta que o sea, ya deposito el volumen de solicitudes que tenemos. Imaginaros el engranaje tan fuerte que hay que hacer para ponernos en contacto con estas respectivas, si lo tuvieran desarrollado comunidades autónomas sus respectivas juntas de calificación. Entonces, bueno, pues a día de hoy solamente Cataluña lo tiene desarrollado como tal. El sistema de registro y de presentación de solicitudes, ¿cómo funciona? Pues de una manera muy sencilla, porque es registro único. Entonces, la mayor parte de todas estas solicitudes, todas estas cifras que, que os he estado dando, proceden de solicitudes que se inician electrónicamente. Entonces, es registro único de tal manera que si una solicitud parte desde Cataluña. Eh, las compañeras que trabajan en la Generalitat de Cataluña, en la Junta de Calificación de allí, ellas están conectadas con nuestro sistema, con nuestra sede electrónica y acceden única y exclusivamente a todas aquellas solicitudes que tienen como comunidad autónoma de origen Cataluña. Por lo tanto, un solicitante no tiene que presentarlo en dos registros distintos, sino con que lo que presente directamente en la sede electrónica del Ministerio de Cultura es suficiente qué ocurre cuando un particular, porque son los únicos que no, los particulares no están obligados por ley a relacionarse con la administración por medios electrónicos, por lo tanto, o así sea, si al contrario que las empresas que lo tienen que hacer todo ya a través de la firma electrónica sede electrónica, pues los particulares sí que nos pueden presentar solicitudes de exportación en papel. Entonces, en Cataluña eh, lo que hacen, pues, un, pues una persona de, de Cataluña cuando quieren exportar bienes desde allí, pues lo que hace es presentarlo en la Generalitat de Cataluña, en el, en el registro de allí. Y ya desde, desde allí nos lo envían a nosotros o bien incluso algunas veces decimos que nos lo presenten como en paralelo en las dos administraciones para que se vea simultáneamente. Pero esto solamente ocurre cuando se presentan papel y son casos muy, muy residuales. Lo normal cuando es se inicia la solicitud así en papel, que lo presenten allí, obviamente, porque les es mucho más cómodo. Y ahora también es cierto que aunque tú lo presentas en papel, pero como están ya todos los registros, te digitalizan ya toda la documentación, pues por el sistema GenCAT que tiene que ser equivalente al Hester que utilizamos nosotros en la administración, es todo un sistema de, de comunicación ya electrónico, pues no hay ningún problema en ese sentido. Muchas gracias. Damos por finalizada la sesión de mañana, nos vemos a las cuatro otra vez.